Hola chicos, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar un tutorial para que puedan cambiar la ubicación de Tinder. Ustedes saben que Tinder es una aplicación en donde podemos ligar con eh, algunas personas que se podrían encontrar cercanas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos perfiles de algunas muchachas, de algunas chicas. Aquí podemos eh, visualizar que se encuentra en nuestra ciudad, en Pereira, Colombia. Y nosotros a través de esta aplicación podemos ver los perfiles, darle me gusta. Gusta, darle no me gusta Para que una vez nosotros Hagamos match Poder chatear con la persona Poder conversar con esa persona En la que hemos coincidido Aquí pueden visualizar algunos match Algunas coincidencias que hemos eh, tenido Con algunas muchachas, algunas chicas Y aquí podemos pues ya conversar Con esas personas, cambiar el número Etcétera, etcétera, etcétera Hacer un, un encuentro personal Y bueno, a la final eh, Podemos eh, utilizar la aplicación de acuerdo a nuestras necesidades Sin embargo, tengan en cuenta que Tinder tiene bastantes limitaciones Y una de ellas es el hecho de que solamente podemos eh, ligar con personas que están cercanas Que están en nuestro país Sin embargo, gracias a este video, ustedes eh, van a poder, en este caso, coincidir o hacer match con personas de otros países muy bien chicos, el programa que vamos a utilizar el día de hoy es nuestro software TinoShare iAnyGo. Este software nos va a permitir cambiar la ubicación de nuestro dispositivo para que a la hora de usar Tinder nosotros podamos tener una localización, una ubicación distinta a la que tenemos actualmente. Es como una especie de amague. Esta aplicación nos permite engañar a Tinder de... Eh, la ubicación que tengamos Para hacerle creer que estamos en otra ubicación Es decir, que en este caso Al tener una ubicación distinta Vamos a poder encontrar Digamos, personas que realmente están muy lejos Para poder ligar de alguna u otra forma con ellos Pero es muy sencillo Para eso lo que vamos a hacer es simplemente Abrir nuestro software El cual estará en la descripción del video Y después de descargarlo, instalarlo y obtener la licencia, lo ejecutan como administrador. Muy bien, aquí vamos a tener tres opciones, una es para cambiar la ubicación a cualquier punto del mapa, la segunda es para eh, cambiar la ubicación mediante un movimiento del punto A al punto B, y la otra es el movimiento multipunto en donde podemos seleccionar varios puntos y trasladarnos eh, progresivamente, de un punto A a un punto B, luego un punto C, etcétera etcétera pero a nosotros simplemente nos interesa es cambiar la ubicación, ¿cierto? Eh, tener un punto distinto al que tenemos actualmente para que en ese punto eh, nosotros tengamos, eh, digamos, una ubicación distinta. Y que Tinder nos detecte eh, la ubicación diferente, pero que nos detecte personas cercanas a esta ubicación falsa lo primero que tenemos que hacer es seleccionar esta opción cambiar ubicación y luego le damos a entrar obviamente el dispositivo tiene que estar conectado y aquí nos va a detectar en donde nosotros estamos ubicados ok que como se pueden dar cuenta nosotros en este caso estamos en la ciudad de pereira aquí se pueden dar cuenta que estamos en colombia entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar en donde nosotros queremos trasladarnos yo voy a poner un ejemplo nosotros nos vamos a trasladar hasta madrid aquí colocamos alguna ubicación y le damos a la lupa para buscar esa ubicación luego nos va a mostrar distintos resultados madrid-españa madrid lejos españa cundinamarca madrid nosotros vamos a irnos desde colombia hasta españa entonces seleccionamos esa ubicación Luego aquí va a eh, mostrarnos el, el punto sí, Y ya simplemente sería cuestión de trasladarnos ¿okay? En esta oportunidad lo que tenemos que hacer es simple y llanamente Irnos hasta este punto que dice empezar a modificar Cuando le demos allí automáticamente nos va a aparecer esta leyenda eh, Y le damos simplemente en continuar Ahora esperamos a que la ubicación se cambie y ya posteriormente del cambio nosotros vamos a poder verificar de que efectivamente ya estamos en una ubicación totalmente diferente. Ya una vez hecho esto ya nosotros podemos abrir la aplicación de Tinder y con esta ubicación falsa poder ubicar a personas cercanas a esta falsa ubicación que obviamente no se encuentran eh, cerca de nuestra ubicación real para eso vamos a mostrar algunos perfiles aquí podemos visualizar una muchacha que está en la ciudad de madrid vale incluso aquí nos indica que se encuentra en madrid como si nosotros estuviésemos eh, en madrid en españa o cerca de este lugar entonces de esta manera al engañar a tinder podemos eh, es ligar, utilizar la aplicación en esta ubicación falsa para que de esta manera podamos ligar con estas personas cercanas a la ubicación en este caso falsa escogida. Así que pues nada, espero que les haya gustado. Recuerden que esta aplicación está bastante interesante para cambiar la ubicación de nuestro GPS y engañar a la aplicación de Tinder. Y hacerle creer que estamos en esa ubicación falsa Para que en este caso nos muestre algunos resultados eh, Algunas personas, algunos perfiles que se encuentran cercanos a esta ubicación falsa Y que obviamente se encuentran distantes a nuestra ubicación real Así que pues nada, espero que les haya gustado Recuerden que en este caso soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish Y nos estamos viendo en una próxima ocasión